Qué maldita mafia, señores. Yo voy a hablar por mí. Yo tengo aquí varios recibos de eh, eh, energía que le llegó duplicada a la gente, pero yo voy a hablar por mí. El mejor ejemplo es el mío. Miren aquí, la luz eh, me llegó este recibo a mí. Este recibo dice que yo pagué el mes pasado. Mírenlo aquí, men. 1.270 pesos Y ahora me llegó de 3.068 pesos Haciendo lo mismo ¿Qué diferente he hecho yo de un mes para, para otro? No he hecho nada Me llegó ma, ma, eh, eh, un 125% más cara la luz a mí Y a él que pagó 4.000 y le llegó mil 10, 10, le llegó también un 125 más cara y aquí tengo que me enviaron varias personas. Ureñita, dame coger las llamada, pero no quiero que me llamen ahora para yo poder presentar esto. Buena. Por fin llegó a su programa y tal cabrón. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias Ureñita. Gracias Ureñita, gracias, no me llamen ahora para yo presentar esto, miren, ustedes verán, ustedes verán, varios recibos de luz, también pagando, un para que les dijeron, póngale un 125% de más, me llamó una persona, yo echando gas, en la planta de gas de mi amigo Javier, esta mañana, y me dijo, Mar, yo quiero, eh, me quería ver personal, para enseñarme los recibos de que a él la luz le llegó, le llegaba de 400 pesos, le llegaba de... de, de, de eh, mira, ya me está informando también de Nueva York, que se está viendo por internet. Caramba, qué interesante. Entonces, miren esto. Déjame ver si encuentro estos recibos, porque eh, una luz alterada en un 125% un abuso de esta gente esta gente abusando totalmente y entonces lo tenía ahorita ahí los recibos mm. <risa> no, no, no, no. lo tenía sin sí, demasiado mensaje bueno el caso es que <risa> yo lo busco ahorita miren yo lo busco ahorita un maldito abuso de este gobierno Abusando en medio de una pandemia. Abusando. Porque estos tipos son, miren, estos, estos son maquiavélicos. Ellos hacen así, de que le están dando a los infelices, de que una fundita, de que, que... Pero estos vienen y nos meten todos los servicios carísimos. no lo, lo sacan con la luz cara, metiéndonos a nosotros una puñalada trasera. O oh, de, de, de 1200. A 3 mil, de 4 mil a diez mil malditos abusadores, porque es una mafia que está gobernando este país, una maldita mafia que está enriqueciéndose y haciendo negocio, señores, y los pronósticos en términos económicos que le esperan a este país y al mundo, pero fundamentalmente a este país de la situación de crisis, de la situación de desempleo que va a haber en el país, de la situación donde dicen que dos o tres empresas son las que van a quedar vivas. De este tiro va a quebrar en empresas, según un informe que yo estaba leyendo, de un grupo económico. Y anoche vi, vi un editorial, por coincidencia me, me puse a ver, ...de Teleradio América... ...que daba grima... ...de la situación que viene para el país... ...en términos económicos. ...entonces en medio de esta vaina... ...estos tigres vienen... ...en medio de este estado de pobreza... ...que está viviendo el país... ...en medio de este estado de precariedad... ...de escasez... ...la gente trancado en su casa... ...en vez de sonerar la luz... ...como lo han hecho otros países... ...que durante tres meses... Países incluso más pobres que nosotros le han exonerado la luz por tres meses. Miren lo que estos tipos vienen a hacer. Mírenlo aquí. No es no de qué mentira. Todo lo que ustedes me presentaron, todos los recibos, es la pura verdad. Estos tigres son unos abusadores y están provocando un lío porque como tienen las elecciones perdidas, porque las tienen perdidas las elecciones, quieren hacer un maldito lío en este país. Incluso están haciendo todo lo posible, porque en el exterior no se vote. Que los dominicanos que están fuera, en, en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en Puerto Rico, en Venezuela, en España, en Italia, no voten. Pero los dominicanos que son los que mandan las remesas para que los familiares que están aquí puedan cubrir sus necesidades. Ellos quieren votar. Porque más de un 80% va a votar en contra de ese penco que tienen de candidato, que es una, un mafioso también. Que es un mafioso. Miren, y a propósito de eso, yo no quiero que me llamen sobre este tema. Y me lo saca de inmediato, porque no quiero especular, ni quiero, sin tener la prueba, eh, hablar de una cosa. Si me hablan de eso, me lo saca de inmediato. Pero yo he visto en los últimos días unos videos, y lo escuché hoy que fui a hacer una diligencia del doctor Ricardo Nieves. Es más, le puedo presentar uno. donde Ricardo Nieves dice que habiendo una prohibición de aviones salir, porque está prohibido los aviones salir, aquí dejaron salir un avión por Puerto Plata vacío. Y él se pregunta y quiere que las autoridades digan, ¿de quién es el maldito avión? Que le agarraron en Bélgica 350 kilos de cocaína. Y tienen un grupo de agentes de la Dirección de Control de, de droga lo tienen preso. Pero la prensa ha callado eso. Eso sucedió en Bélgica. Un avión con 350 kilos de cocaína. Lo ha estado diciendo. Yo no tengo, yo tengo la prueba. Y no quiero que me hablen de eso, porque no quiero tampoco hacer acusaciones. El que me hable de eso lo saco. Pero yo sí hago la pregunta: ¿de quién es ese avión? Que le permitieron salir.